¿Pennywise Fleet Tut No entiendo nada ¿Pero qué? ¿Esto qué es? A ver que sale como unos pies que están viviendo y no, que nos persigue. Pero esto no asusta. El, el que se ha asustado eh, es un... alguien que tiene miedo. Pero esto qué es, chaval. No entiendo nada. ¡Ostras! Chaval, esto es difícil. Ya, ya. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Quita, quita, quita! No me asusta nada. A ver si vas allá. Entre por la tubería. ¿Tú te quieres que me va a dar a ti miedo de esto? O sea, que necesito una llave. Bim. Bim. Ay, bim. nada. A ver si te quitas ya, fantasma. Quieres un molesto. A no ver sé si me molesta. Vale, ya se ha quitado. O sea, que voy a ir. A... Voy a ir al pelo. ¡Ah, aquí hay dos llaves! Anda, una se ha ido. Vale, ya he entrado. Conseguido, súper fácil. No entiendo nada de qué era esto. O sea, era de... Era... No sé. Siguiente. ¡Eh, Nivel 10. Oh, y también tengo 10 vidas. Llega a la meta como Super Mario. Pero si es... Mario Super Mario. <ríe> ¿Cómo no va a ser? Ah, pero tú dices con la Z. ¡Qué troll! ¡Qué troll, chaval! ¡Qué troll! ¡Qué troleada! ¡Ah! ¡Uno! Otra me ha troveleado. A ver. Ahí está la llave. ¡Sí! ¡Ahora, ahora! Era eso lo que había que hacer para conseguir una. Conseguido, es súper fácil. ¿Eh? ¿Y ahora qué es donde me llevo? ¡Moledos! Nivel 11. Es ahora, claro. La misma creadora ha puesto eso. De qué genial. Bueno, en verdad no lo sé porque está en japonés ¿eh? o en chino o en lo que sea. Nivel 11. Snowy. Snowy. Snowy. No sé. No sé. Cómo pronunciarlo, pero sí es no. Campanita del gatito. Quita. Ah, ay, ay, ay, que me caigo, que me caigo. ¿Puedo ir para adelante o con la tubería? Ya que estamos en la tubería, me voy a la tubería. Ah, mira en el agua. Pues mira, está chulo. Sí, puedes ver los peces. Está chulo, sí. Muy chulo. A ver, pero es muy fácil, hombre. Eso también. Vale, ahora me voy aquí. Me cojo esta. Me voy aquí. Y ya, ya se acaba, ¿no? Sí. Ahí hay un montón de barcos hundidos. Eh... Vale, me han llegado más para adelante. ¡Eh! ¿Tú qué haces? Robándome eso. ¡Eh! Me ha quitado eso. ¡Ah! Toma por pues, saco ya. No veas. Uh, que me ha uh, me quitado la campanita. Neno es. Eh! Ay, se tira un peo, vale. Qué buen... Qué bien está. Siguiente nivel. ¡Uy! Vale, nivel 12. Simple is best. O sea, que es simple y es súper chulo. A ver, voy a ver qué hay aquí. Ah, mira, una seta. Ahí está. ¿Eh? ¡Venga ya! Espera. Voy a volver a empezar para hacer un truco, porque ya sé que es tan fácil y para eso poder. ¡Anda que estoy apañado, eh! No se me había ocurrido de que, de que cuando, de que no se puede batir el récord en esto y en el otro nivel de intenté. y es que, anda que. Es que no se puede en este modo. Eh, en la aventura de Mario sin fin. No se puede. Es que no se puede. Hombre. Está claro. Nivel superado. Está genial. Ahí. Siguiente. El nivel 14. ¡Ay no! El TDS, el TDS, el TDS. De flúder forest. Miau, ¿Pero qué? ¿Eh? Yo pensaba que salía por la otra tubería. No vamos, seguro que salgo con esta. ¿O me, voy? eh? ¿Cómo puede ser? Ah, ahí está. Espera, espera, sí. Creo. Sí, ahí está. Vale, vale. Vale, me voy a coger estos. Una llave y en el, el otro una vida. Me la cojo. Me la pido. Vale. Ya está. Ah, y así puedo entrar. Eh, pero hay dos. Ah, vale, pero sirve para entrar aquí. ¿Eh? a ver. Una llave. Ya se ha ido. No sé ahora para qué sirve. Ah, mira, qué fácil. Vale, entro por esta tubería. ¡WALLA! Aquí va todo eso y sin moverme. Siguiente. El nivel 14. it sin in the world! Ahí está, Zelda, Zelda, Zelda. Como tengo que entrar por la puerta, pero necesito esa llave, que la he visto ahí, pero no sé cómo se consigue. Es por la puerta, no se puede entrar ahí. Entro con cuidado. Ahí está. Ah, pero podría derrotarlo con la espada. Anda que... ¿Qué? No me digas que No funciona. ¿Sí? Ah, vale, con el arco. Y yo qué sé, yo no sabía. ¡Pia! Vale. A ver, el ascensor está tardando mucho. Ahí tres ascensores. ¡Ay! Ahí está entrado. Uf, pensaba que me iba a caer ahí, ahora sí que, pero qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Jimmy, Jimmy, Jimmy, qué te ha pasado, Jimmy, Jimmy, esto es una trampa, una trampa, hay que ir por otro lado, ahora qué hago, ahora qué hago tío, ahora qué hago? ostras que me he equivocado de lado entonces este el incorrecto este sería una trampa voy a otra vez que va que no se puede Entonces es una trampa tengo que volver a empezar no vea esto es una trampa a este lado vale tengo que elegir el lado y es que tengo que entrar a esa puerta pero Necesito esa llave. Necesito conseguir también. O sea. Entro por aquí. No hay nada aquí. Entro después por aquí. ¡Y entro aquí! ¡Pero esto era una trampa! No lo entiendo. No lo entiendo. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. A ver, yo voy a entrar y ya está. Mira, entro y salgo aquí. Pero ¿cómo no puedo salir? ¿Con Conforama? ¿Con Conforama? Vale, voy a pensar con la mente de... que pensaría Winston. ¡Ah, no! Ya no puedo... Ahora estoy para como antes. No sé, pero esto es imposible. Como no consiga a, la, a esta vez... No puedo, es que no puedo, vamos Pero tengo que conseguirlo para Terminar el nivel A ver Voy a mirar No, pero Ya lo entiendo Ya lo entiendo el fallo Ya lo entiendo el fallo Vale, vale, vale, vale Que con Zelda se pueden hacer bombas Bueno, no es Zelda Es Link pero da igual, es que... <risa> vale, vale, vale. Esto no es una trampa entonces. Solo era que me he equivocado. A ver, voy a esperar al ascensor. Vale, ya viene. Aquí está. He ido esquivo este, esquivo este para que no me baje entro, vale, aquí es donde la bomba a ver, pero ¿cómo había puesto la bomba? ostras que ahora ¡Ah! cualquier botón A ver. A ver, ¿cómo puede ser que haya... Eh, eh, que no sea... no sé cómo poner la bomba? A ver, como era al principio, cuando me di cuenta... Voy a intentarlo, hacerlo al principio, ¿no? Porque al principio me acuerdo que veía que... Lanzo la bomba. O sea que voy a intentar de hacerlo sin. Solo tocando lo de rápido. Y ya está. y Yendo y el de para adelante. Ah, claro, pero que necesito también el arco aquí. No sirve el último Pow, pero me gusta explotar. A ver si voy a explotar la casa de mi vecino. <risa> ¡Ana mía, tío! ¿Qué pasa? No sé, tío. ¿Te... No sé si saltarme el nivel o no. Lo siento, quien quiera hacer el nivel, pero es que no lo entiendo. No entiendo nada de cómo hacerlo. Sé que tenía bombas, pero... ¿Cómo se supone? ¿Cómo se pone la bomba?